Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Claire. Me llamo Azul. Uh, mi nombre es Luke. ¿Cómo estás? Estoy enferma. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estoy bien, estoy contento, poco ocupado uh, al trabajo, pero todo bien. ¿De dónde eres? Soy uh, de Cedar Rapids, Iowa. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Qué ciudad? De Cuernavaca. Soy de los Estados Unidos, el estado de Iowa, al sudeste, Keokuk, Iowa.